Mauricio, querido, te saludamos. Siempre es un placer charlar con vos desde los Estados Unidos. Habrás escuchado. Bueno, un gusto, Mauricio, ¿eh? un placer siempre. Como va, como va, como va. Eh, Habrás escuchado quizás a, al titular de la Cámara de la Construcción acá en Mendoza, en donde dice, dar un precio en este país de acá 120 días, que no es tampoco una locura, son tres meses, cuatro meses, no se puede. Y nosotros te convocamos para hablar un poco de la inflación de Estados Unidos y esta suba de la tasa de interés que para Estados Unidos y, y para ustedes no es habitual. Para nosotros, tristemente, ya es casi endémico. No pasa con ustedes, sí, ¿no? Sí. De, de cualquier manera, Tano, acá en Estados Unidos se puede hacer un presupuesto a tres meses. O sea, claro. estamos hablando de, de eh, un 9,1 en un año. 9,1 en un año, ¿no? Y, y a ver, y hacía 40 años que no había inflación, aunque te digo, la verdad, yo hace 20 que estoy acá, y uno ve ciertas inflaciones, por ejemplo, en el transporte público, cuando yo vine, valía 1,50, y ahora vale 2,75. Uh -huh. A ver, subió. Sí, Dicen claro. que, que en 40 años no hubo nada, y subió realmente, subió, uh -huh. pero... Pero a ver, no era significativo como el filo es ahora. Uh -huh. Y uno te digo, la verdad, uno lo ve en distintos artículos. Por ejemplo, uno va a comprar leche y uno ve en la leche que hay un aumento. Pero en otros artículos no. Por ejemplo, en la ropa no se ve. En la ropa realmente no se ve que hay un, un aumento. Sí, ¿sabes dónde? En los en 99 centavos de dólar, ya no es más 99 centavos de dólar. Lo que era en Argentina el todo por dos pesos, sí, famoso. Sí, sí. Bueno, acá, acá hicieron el, acá toda la vida fue el 99 centavos, algún... Vivo Argentino se le ocurrió en la época del 1 a 1 y puso el todo por dos pesos. Eh, y se ganaba un peso extra, ¿no? Claro, claro. Eh, pero lo cierto que, que, que ahora uno va y está 1,25. O sea, ahí estamos soy. hablando de 25%, estamos hablando de 9,1, ¿no? Ajá. Y de hablar la gasolina, pero bueno, la gasolina es, pasa por, por otro lado, pasa por una cuestión de, de, de, de petróleo, de precio internacional. Claro. De hecho, ha bajado bastante estaba casi 6 dólares, ahora ha bajado 4,10, con 10, con porque eh, Biden tomó eh, de la reserva estratégica del petróleo, que es una cosa que se inventó en el 73, cuando hubo una escasez grandísima, y Arafat en su momento le, uh -huh. le hizo un bloqueo a Estados Unidos, y bueno, ha bajado la gasolina, pero por eso la gasolina pasa por otro lado. De cualquier manera, el humor social con la economía, Tano, es uh -huh. bastante, bastante malo, ¿no? Claro. Eh, o sea... Hay que tener en cuenta que hay un componente político, ¿no? Lo vemos a Trump en campaña diciendo sí, sí. que esto es un desastre, que no hubiera habido guerra de Ucrania y un montón de otras cosas. Y bueno, y hay gente que se sube ese caballo, se cree uh -huh. ciertas cosas y por ahí el humor eh, pasa por ahí también, ¿no? Claro, claro. Eh, Mauricio, eh, te escuchaba con atención lo de la nafta. ¿Me repetís cuánto vale entonces el, el combustible en, en Estados Unidos? Y ha aumentado muchísimo. Mirá, yo cargué hace dos días, con eh, 4,10 cargué. Ahora, eh, llegué a cargar a 6, el galón, que el son galón. 4 litros 600, ¿no? Pero 4, que 4, cuenta estamos hablando mes... de un dólar por litro, más o menos, para traducirlo acá a la Argentina, más o menos. Es, eso, eso fue el, el precio que hace histórico, ¿no? claro Pero a ver, hace, hace meses atrás estábamos 2,50. Claro, claro, claro. Y ahí sí el salto... El salto fue mucho más que 9,1. Claro, Por pero eso yo, te digo. yo lo traslado al peso oficial acá, al cambio del dólar oficial, y estamos ahí, en definitiva, hoy, con el valor, ¿no? Más allá de que para nosotros, 123 pesos que sale la super, la super en la más barata, ¿viste? Te, te sí, como sí. una piña al mentón. ¿Sabes lo bueno que tiene Mauricio? De, de el, cualquier, manera, sí, de cualquier sí. manera, Tano, yo estuve en Argentina hace poquito, sí, sí. y el dólar oficial no, no existe. O sea, no, claro. es, es más, todos los que vamos de turista a Argentina sabemos que no podemos usar tarjeta de crédito. Uh -huh. Porque es al dólar oficial, justamente. no, no Nos están saliendo las cosas el doble, directamente. Claro, y eso quería destacar, Mauricio, porque yo te sigo en las redes y siempre, eh, porque eh, nos gusta charlar con vos, porque no sos eh, del que se fue y que todo lo de acá es malo y todo lo de allá es bueno, siempre volvés a tu pueblo o a tu, a tu tierra ah, olvidé, y, y, y, y y cuando te sacamos al aire contás las cosas que pasan, ¿no?, en Estados Unidos que olvidé. tiene un montón de cosas buenas, como también tiene cuestiones complicadas. Eh, ¿Cómo ves? ¿Cómo están tratando el tema? Te, te saco un poquito de esto de la tasa de interés, Dale. que sube con la intención, obviamente, de controlar un poco el, el, el dólar. Te pregunto lo de Ucrania. ¿Cómo lo están viendo? Este, ¿Cómo sigue en esa historia? Que tuvo tanta fuerza, ¿no? Y viste, después fue sí. pasando el tiempo y es como que nos vamos olvidando de que la guerra sigue. Tal cual, tal cual. Dice una cosa, acá también desapareció en los medios. ¿Sabés qué están los medios en este momento? La audiencia de, del golpe de Estado fallido de Trump en 6 de enero. Ah, claro. Están a diario... Todos los días con esa cuestión, ¿no? Y obviamente con la cuestión de la economía y Biden que tuvo coronavirus, pero es verdad, pasó un segundo plano y de cualquier manera, eh, yo, ¿sabes por qué también creo que perdió un poco de fuerza? Porque cayó Boris Johnson, que públicamente todos los días Boris Johnson era el que estaba justamente apoyando a Ucrania, aunque Estados Unidos hizo su parte, ¿no? Apoyado con un montón de dinero. Y, y bueno, y, y fíjate lo que son las cosas. sabes que acá la gente no habla de recesión. Por ahí Google, algunos medios dicen, estamos en recesión. Obviamente Trump dice, estamos en recesión. Eh, eh, nosotros Con nosotros era Disneylandia y, y ahora es un desastre. Pero, sabes qué? Se, hay, vos vas por los distintos lugares y están Ajá. los carteles que, que piden gente. Claro. O sea, no está faltando trabajo. Ajá. Pero porque esto también tiene efecto con lo que pasó con la pandemia. Mucha gente se retiró mucha gente no quiso volver, o mucha gente directamente cambió su trabajo y pasó a hacer cosas online. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, se necesita trabajo por todos lados, uno va y están pidiendo, ¿no? Claro. Eh, y, y atento que el mínimo son 15 dólares la hora, al uh -huh. menos en New York. Bien. ¿Cuánto eh, es un, un sueldo promedio, Mauricio? Te aprovecho como el, el libro gordo de Petete que me respondes todo. Eh, ¿Cuánto me es un, me un, sueldo... De época, un sueldo promedio allí en Estados Unidos? Y ponele... No menos de mil dólares. Ah, eso es el no lo menos... Pasa, lo que pasa es que hay una cuestión, mil 3.000, mil dólares, hay una cuestión con el tema de los sueldos. Eh, acá lo caro es la, el alquiler, la renta. Mm. Yo estoy pagando, por ejemplo, 1.500 dólares de alquiler ¿Qué? por mes. Y no es que vivo a ver en el palacio de, de, de, de, uh -huh. de Trump, ya o sea que lo nombramos tanto. Eh, es muy caro la renta. Y, y realmente uno vive de acuerdo a lo que gana, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, uno sí es inmigrante, realmente es, es, se ubican entre varias, varios inmigrantes en distintos lugares. Pero bueno, como te digo, entre 2.000 y 3.000 sería una cosa uh -huh. eh, como un sueldo como para arrancar más o menos claro, acá, claro. ¿no? Lo último que, que te consulto, Mauricio, y te aprovecho con todo tu conocimiento de, de, desde Estados Unidos, de la mirada de Estados Unidos al mundo. Eh, notan también que el mundo está raro. Nosotros acá en Argentina nos focalizamos mucho en nosotros y tenemos un, unos líos bárbaros y tendremos que resolvernos. Pero también uno mira un poquito para el costado y ve que hay problemas por todos lados. Como que hay algo que no sé si lados, se está por romper por o qué, lados. pero no está bien la cosa. Y, y, y fíjate, mira, acá pasaron algunas cosas que, que hoy por hoy ya nadie se les habla, como estamos hablando del de, de tema de Ucrania el tema del aborto, después de 50 años, se voltea la Corte Suprema el tema del aborto, y aparte otras cuestiones que ha hecho la Corte Suprema, que han salido encuestas que han, le han perdido como confianza a la, la Corte Suprema. Y ya nadie habla del tema del aborto, y yo para mí iba a ser un tema en las elecciones de noviembre, eh, y, y realmente, yo digo, bueno, pasó segundo plano, no. y, y yo pensé que de pronto las mujeres eh, en masa iban a decir no, no vamos a votar por el Partido Republicano, pero las encuestas están diciendo que volvería a ganar el Partido Republicano las elecciones para el Congreso de, uh -huh. de noviembre. ¿no? Entonces, está todo como muy raro. Yo, sí. yo realmente, yo en 20 años que estoy acá nunca lo vi tan des desalineado hacia Estados Unidos. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mauricio, sabes que para nosotros siempre es un gusto charlar con vos. ¿Eh? Te mandamos un fuerte Dale. abrazo y gracias por la buena onda. Dale, abrazo, abrazo. Se te Ahí está, quiere tan... el reporte de Estados Unidos, Mauricio Zabalza, claro, allí la inflación es, estamos hablando de un 10% anual, que para nosotros sería la mismísima gloria, pero bueno, cuando durante tantos años no tenés nada y de repente tenés un 10, claro. es como un problema. Aparte Estados Unidos que obviamente maneja eh, buena parte de los hilos de la macroeconomía mundial.